¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate de lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde, a través de 910 AM en la ciudad de Medellín. Y a través de nuestras plataformas en Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube, Rafa Gol Linares. Y en nuestra emisora online, nuestra emisora virtual, 24 horas. Eh, www.rapagol.com. Bueno, estamos aquí y recordando mucho por este tiempo las palabras de, de, del Señor que dice Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra en estos momentos está enferma. El apóstol Pablo dice que está con dolores de parto, o sea, se retuerce cuando hay tanta maldad, cuando hay realmente tanta injusticia. Y esos retorjijones de parto los estamos viendo. ...en estos tiempos, con las pandemias... ...con todo lo que estamos viendo, ...por eso hay que volvernos a Dios... ...definitivamente de todo corazón... ...como dice... ...entonces yo iré... ...desde los cielos, perdonaré sus pecados... ...y sanaré... ...su tierra... ...bueno, eh, precisamente hoy... ...no nos acompaña... ...en el C, Luciano González... ...no nos acompaña en el C, Donel... ...quien por eso... ...porque la pandemia también... Nos tocó la puerta acá, pero ya los médicos dicen que la próxima semana les van a dar de alta, así que los esperamos el próximo domingo en el debate y a mitad de semana en el superdebate de radio. Y don Juan Diego en este momento está en la transmisión que estamos realizando del partido de Nacional y Equidad en el Estadio de Techo en Bogotá. A esta hora pierde Nacional con la equidad 1 por 0, 1 por 0 con gol de Hansel Zapata está perdiendo Atlético Nacional 1 a 0 bueno, eh, ya enseguida vamos a ver cómo está formando Nacional cómo arrancó ese partido que se que se está realizando a esta hora quiero invitarles para que nos marquen ya nuestras líneas telefónicas 236-4204 y 018-051-5015 las líneas que tenemos habilitadas para que usted en esta noche participe entre los hinchas del Medellín, hoy tenemos la camiseta roja. La semana pasada regalamos la blanca de visitante, pero hoy tenemos la roja. Y usted, hincha de Medellín, quiero que se gane esta camiseta. Llamando a nuestras líneas 232-4604 y desde fuera 018-051-5015. Hoy no hay pregunta, pueden llamar y listo. Y entre los hinchas de Nacional también tenemos un reloj de Imario, la precisión suiza, que estaremos entregando entre las personas que llamen hoy. Do, ahí está el reloj para que participen, llame ya y participan de los premios bueno, seguimos hoy, ya se jugaron todos los partidos de, de los cuadrangulares finales de los cuadrangulares ya empezaron los mata-mata ya empezaron los mata-mata en estos momentos el nacional está perdiendo con la equidad partido complicado, siempre dijimos que la equidad es enredador y en este momento le gana Atlético Nacional, esperamos que Nacional pueda dar, remontar el partido porque la otra semana es el partido de vuelta acá y chao. Y no sabemos si va a ser acá porque el Atanasio, está, el Atanasio está en remodelación. No, es el en el este. Entonces vamos esta a ver tarde. qué dicen. Pero antes me voy a la polémica, me voy al debate, el debate lo presentamos a esta hora a nombre del hotel Dan Carton.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 Bueno, y necesita vender, le compramos su carro. Si usted vende su carro, nosotros se lo compramos, sí, señor. Y le vendemos también su carro. Lina León Auto lo hace por ustedes. Evísete los trámites engorrosos y te hacemos mucho más fácil la venta. Estamos en Movicentro, sí, señor, local 136. Y el teléfono para que llame a Lina León Vehículos. ¿Dónde es? El teléfono 313-658-8163. Repito, 313-651-8163. Le compramos su auto y le garantizamos la venta. Bueno, estamos en el superdebate. A esta hora saludo. A, en la mesa de la polémica, del debate, a don Gustavo Osorio Salazar. Don Gustavo, buenas noches, bienvenido. Hemos tenido fútbol toda la semana, ¿no? Claro, gracias, Rafa. Le doy también gracias a Dios por todo, primero. Y bueno, estamos recordando a nuestros soldados, nuestros soldados que se vienen recuperando y esta semana ya estarán con nosotros, porque la semana comienza hoy, así que... En este comienzo de semana tendremos ya a nuestros compañeros al aire y en, el, en mitad de semana tendremos el partido de Copa Libertadores de América en donde Atlético Nacional jugará frente a Nacional de Montevideo en el Parque Central, Parque Central de Montevideo. Allá recibirá Nacional de Montevideo a Atlético Nacional. Nacional de Montevideo viene de perder 1-2 frente a Argentinos Juniors en la cancha de la paternal. Mientras que Atlético Nacional dio buena cuenta en la ciudad de Pereira de Universidad Católica. Así que es el segundo partido, a la segunda salida de Atlético Nacional, pero en esta oportunidad en condición de visitante. Nosotros que vimos el primer tiempo y que lo transmitimos con el relato del mejor gol de Colombia, Rafa Gol, podemos decir que Nacional no jugó mal el primer tiempo. Tuvo la posesión de la pelota, pero sí pudo haber hecho más en ataque. Pudo haber hecho más en ataque y por allí hacer algún gol. Aunque en el primer tiempo, la jugada más clara del, del, del, de ese primer tiempo, la tuvo Equidad en un cabezazo, allí a Quemarropa en los 5 con 50, que sacó muy bien el arquero Aldair Quintana y por eso se constituyó la figura del de primer tiempo. Ya el gol vino en el segundo tiempo, minuto 66, con Hansel Zapata, entre otras cosas, Hansel Zapata... Oiga, parecía eh, que estaba de centro delantero porque fue el hombre de varios cabezazos en el área en el primer tiempo y fue el hombre que más exigió al arquero Aldair Quintana. Y ya consiguió el gol en el segundo tiempo porque él apareció en la posición de Diego Erazo, que entre otras cosas este jugador Diego Erazo lo debe pedir Independiente Medellín. A ver qué pasa, ya tuvo una pasantía por el Medellín y, eh, o nació para el fútbol en Independiente Medellín no rindió, lo presaron por allá al Valledupar, volvió como goleador, pero en el Medellín no ha podido. Pero ahora yo creo que ya más Maduro con, eh, sale goleador en la Equidad, también fue goleador en Atlético Bucaramanga, yo creo que Bolillo lo debe tener por allí en los planes. Ya hablaremos de lo que piensa Bolillo, lo que piensa el presidente independiente de Medellín, pero Nacional yo creo que todavía tiene tiempo para empatar este partido en Bogotá porque la derrota no le viene bien, así...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 a don Augusto Velosa, el cirujano de comentario. A ver, Augusto. Hola, don Rafael, compañeros televidentes, un placer saludarlos eh, antes de Nacional y Medellín. Déjame decirle que nuestros grandes tenistas y mundialistas como Cabal y Farrad, hoy han ganado el ATP de Barcelona y no hace mucho ganaron el ATP 500 de, de, de dubai así pues que nos siguen dejando en alto nuestros tenistas internacionales. Y la otra noticia, la última que, nos, que se conoció el, el viernes por la tarde, lo dimos a, a a, nuestro, a conocer en nuestro programa el superdebate de Rafa Gol sobre las eliminatorias suramericanas se ha reunido la FIFA y la Comeol y dice tienen que jugar partidos eliminatorios antes de la Copa América sí o sí ha dicho la FIFA y ha dicho la Comeol así pues que la, nos saltamos a la fecha séptima y octava la quinta y sexta quedan por allá para septiembre, octubre o noviembre. Pero por ahora, más va a tocar enfrentar de visitante a Perú y recibir a la selección argentina, mi estimado Rafael Gol Así pues, entonces, ¿qué se adelantan estas dos fechas antes de la Copa América? Yo no sé dónde las van a meter, seguramente en la última semana de mayo, porque es que la Copa América arranca el 11 de junio. Estamos ya encima de la Copa América, que ha dicho el gobierno colombiano, sí. Y el gobierno argentino, por presión, Rafa, política de los representantes a la Cámara y los senadores, le dieron al presidente Alberto Fernández, tenemos que hacer la Copa América como un ente distractor en Argentina ante este COVID también que está subiendo una barbaridad en toda Argentina. Así pues entonces se realiza la Copa América Ay. compartida entre Colombia y Argentina, mi estimado Rafa Gol, ¿no? Sí, porque la noticia Perfecto. que se dio a conocer esta semana era sí. que Argentina renunciaba para que Colombia hiciera la copa, y aquí ni cortos ni perezosos, aquí ahí mismo, ahí mismo nos pusimos manos a la obra y habilitamos el eje cafetero, entonces se habilitó la plaza de Pereira, de Manizales y Armenia, a las que ya estaban establecidas como era Bogotá, Medellín y Bar Cali, Barranquilla, pero entonces recapacitaron en Argentina de la importancia del evento. Aquí lo debemos hacer con todos los juguetes de una vez, con, con porque la infraestructura la tenemos, el problema es que aquí el COVID también está avanzando a pasos agigantados y esto se nos está convirtiendo en un problema. Por eso es que se han venido tomando tantas medidas de, de, que ha tomado el gobierno para evitar que siga propagándose el contagio. Por eso vienen tantos encierros en los próximos días. Y finalmente ayer el ministro de Salud ha dicho... Eh, viene, Copa, viene Copa Libertadores Copa Suramericana Copa Libertadores Copa América nosotros vamos a colaborar al máximo es de interés nacional el fútbol es de interés nacional nosotros no podemos seguir eh, colocando cortapisas no vamos con todos los vistos buenos Rafa con, por supuesto con todos los eh, temas de autoseguridad bioseguridad y todas esas cuestiones para evitar el, más que el contagio pero la, pero la pregunta que yo me hago es Rafa si la liguilla acá en Colombia termina el 30 de mayo 30 sí. de mayo ¿Cuándo vamos a jugar esos dos partidos de eliminatoria? Tendría que ser en la primera semana de junio. Tendría que ser en la primera semana de junio. Sí, primera semana de junio, dejar una semana para descansar y que las elecciones, una se vayan para Argentina y otra se vengan para Colombia, ¿no? Lo veo muy complicado. Realmente, esa fecha la veo embolatada por parte de Colombia. Y promete el presidente de la FIFA que va a hacer obligar prestar los jugadores. Eh, que están suramericanos que están en Europa que vengan a sus elecciones y que vengan con titulares a las copas Ameri a la Copa América, tanto en Argentina como en Colombia, dice el presidente eh, de la FIFA, tienen que estar los titulares, ninguna selección va a ir a, a, a ir con, con suplentes o con alternantes Rafa, me parece una buena determinación de la FIFA Bueno, a esta hora se juega el partido entre Nacional y la Equidad, vamos a ver la nómina de Nacional con la que está enfrentando a la Equidad en Bogotá así está formando Atlético Nacional para este partido Aldair Quintana, Jonathan Marulanda por derecha danois Banguero por izquierda Emanuel Olivera y Jason Perea como centrales, Michael Chacón y Brian Rovira Alexis Castro, Harlan Barrera, Vladimir Hernández y Jonathan Alves en la zona delantera bueno así empezó el Nacional con esta nómina enfrentando al equipo de la equidad, el primer tiempo culminó 0 a 0 pero en el segundo tiempo vino el gol de cuadro asegurador del maestro Alexi García. Por tanto, el equipo de la Equidad está formando de la siguiente manera. La Equidad formó en este partido con el, el arquero Cristian Bonilla. Cristian Bonilla, Walmer Pacheco, estuvo también... O está eh, mejor. Jan Pestaña. Jan Pestaña, Jefferson Mena. Y lateral izquierdo, Torralbo. Amable. En la mitad de la cancha, Pablo Lima, el señor Larry Angulo, Juan Hansel Colina. Zapata, eh, Col Colina, Colina, el jugador venezolano, Hansel Zapata, que fue el hombre más desequilibrante en el primer tiempo como extremo por la derecha, Diego Erazo, centro delantero, y también estuvo el muchacho... Daniel Mantilla. Daniel Mantilla, que lo conocimos en el Real Santander. Bueno, esa es la formación, no que estuvieron, están, señor Osorio, están en estos momentos. El gol, ¿a qué hora vino? El gol vino en el minuto 66 de Hansel Zapata, jugador que, entre otras cosas, tuvo una pasantía por millonarios, no le fue muy bien, pero hoy ha sido la figura... ...de el encuentro, porque en el primer periodo por allí exigió, fue el hombre que más exigió al arquero Aldair Quintana. Tuvo un remate allí a Quemarropa en los 5 con 50, que salvó muy bien Aldair Quintana. Pero ya en el segundo tiempo, el hombre convirtió el gol minuto 66 y con ese gol gana la equidad. Hay que recordar que el Nacional tiene seis titulares hoy: ellos son Aldair, Olivera, Danovis Brian Rovira, Harlan Barrera y Alves, está combinado el equipo, pero ahí de los combinados hoy una figura en el primer tiempo como Jonathan Marulanda, espectacular por el sector de derecho y también importantísimo Vladimir Pero claro, yo, yo lo dije antes de termina, antes de eh, comenzar el partido, antes de comenzar el partido porque a esta hora todos somos generales antes de comenzar el partido, uno de los primeros micro comentarios que hice en la transmisión de Rafa Gol en todas las plataformas de internet dije que el técnico se había equivocado, tenía que poner al menos los primeros 45 minutos para definir la serie al Rifle Andrade, al Rifle Andrade. porque una cosa es Rifle Andrade y otra cosa es, eh, claro, generando fútbol, socio de todos, y otra cosa es Harlan Barrera. Harlan Barrera por momentos, por ráfagas, Dio juego, dio juego, pero es muy diferente a tener el rifle Andrade que es más constante en ese llevar el equipo de la mano, en poner los pases gol, en filtrar balones por entre los defensores, en fin, que es muy diferente tener al rifle Andrade. Y aparte de eso nos encontramos con que el señor Alex Castro, el hombre que actuó por la derecha muy mal o mal, mal, porque él a él lo vimos en dos equipos. Deportes Tolima y Alianza Petrolera desbordando, poniendo pase gol como extremo por la izquierda con su perfil, porque hay jugadores a los cuales se les cambia el perfil y se sienten incómodos. Usted le cambia el perfil a el rifle Andrade, no se siente incómodo, a Vladimir Hernández no se siente incómodo, pero usted le cambia el perfil a Harlan Barrera o al señor Alex Castro y se siente muy incómodo por esa banda derecha, perfil zurdo, y él no engancha bien para la pierna que maneja, porque ahí es donde él tiene que enganchar de la, de la derecha hacia el centro para buscar ese perfil y se siente incómodo, fuera de eso lo referencian. Entonces, por allí eh, se perdió Alex Castro, al menos en los primeros 45 minutos. La irregularidad de Harlan Barrera fue el sinónimo de nacional en los primeros 45 minutos, su falta de constancia. Hombre, ese jugador, Rafa, tuviera constancia, amigos inteligentes, estaría en Europa, Harlan Barrera, con la calidad técnica que tiene, pero pero definitivamente son altibajos, como la mayoría de los jugadores colombianos, lamentablemente, ahí está reflejado Harlan Barrera, y constantemente en todos los partidos, amarilla, empezando el segundo tiempo, amarilla, eh, alegando, alegando constantemente, así pues entonces, que ese jugador, tienen que madurarlo un poquito más de la parte superior, mi estimado Rafa. Bueno, hoy Nacional está jugando con una nómina combinada, porque en semana, el día jueves enfrentó... Miércoles. El día miércoles en la noche, enfrentó al equipo de la Universidad Católica de Chile y lo doblegó 2 a 0. Realmente, en poco tiempo nacional, en 8 minutos nacional, definió el partido, 2 a 0, cuidó la gente para el partido de hoy, pero no ha podido, va, está por terminar el partido, faltan dos minutos. Sí. Rafa, le aclaro, no, sí. el, el partido es el partido que viene, que es el miércoles en 72 horas. El partido que jugó Nacional en Pereira fue jueves. Por eso, jugó jueves. el jueves. Exacto. Y ganó 2 a 0 el partido. Uh -huh. Lo jugó Nacional, ganó 2 como Amado. No, cómo y con autoridad vos, ganó. ¿Ah? ganó con autoridad, con jerarquía así lo haya definido en 10 minutos mire que en el segundo tiempo Nacional controló el partido, le hizo fútbol control y a, la, a mucha gente no le gustó pero Nacional estaba cuidando algunos jugadores y los jugadores también se estaban cuidando de cara a esta liguilla que comenzó para Nacional en el día de hoy también se cuida, y so, lógicamente se cuidan para el partido que viene de Copa Libertadores el próximo miércoles allá en Montevideo y gol del Yeye Duque y Yeye, y Yeye llega dentro de ese top 10 Extraordinario. El primero es Ari Zizal en la historia de Nacional con 206 goles. Segundo Treyes, 131. Luego está eh, eh, Turrón Álvarez con 100 goles. Gustavo Santa 99. Palavecino, 84. Londres, 81. El arriero, 73. Y Yeye Duque con 71, dejando al JJ Galeano ya regado en esa cantidad de goles históricos con el conjunto verdolaga. Garrafa. Acaba de culminar el partido en el estadio distrital de techo en la capital de la República. Perdió Nacional. 1 por 0 con la equidad. Perdió Nacional. El equipo de Alexis es complicadito, siempre lo he hecho. El maestrico García. Ya le había experto. ganado. Sí, Zipa, claro. en el estadio Ahí. de SIPA. Claro, le ganó allá también 1-0. Este mm. sí, Alexis García sí es complicado. Eh, por eso Nacional. Para mí tenía que haber salido a ganar el partido con todo. Claro. Hoy tenía que haber colocado eh. al yeyé de entrada es que, y, es que, y haber colocado, claro, a, y haber colocado es que, mire. a las de... ¿sabes ¿cuál es las debajo de bajo la manga que tiene Nacional para jugar los partidos? El rifle Andrade, tenía que haber arrancado con él. Es que si arranca con el rifle Andrade y con Jefferson Duque, puede liquidar el partido en los primeros 45 minutos y los guarda para el segundo tiempo ya cuando tenga el resultado. Eso hacen, eso hacen los equipos. Ahora, ahora los técnicos actúan a veces al revés. Guardan los jugadores para, para el segundo tiempo. Y si en el segundo tiempo ya no puedes darle vuelta a un resultado. Mire lo que le pasó al América. El América guarda a Jesús Cabrera en el banco y después no le alcanzó para empatarle el partido a millonarios. Históricamente empata la equidad nacional en partidos ganados entre los dos conjuntos. 13 y 13 y 11 empates. Eso es la historia de dos equipos. Y definitivamente el maestro Alexis García se la tiene el rojo nacional. No tiene la nómina de Nacional, no tiene ni siquiera segundo no, equipo, no. no tiene suplentes. Sin embargo, tácticamente, y... un equipo que molesta, que incómoda y hoy le. Ha pasado eso Oiga, y más valorable el triunfo de la equidad viene de jugar en Brasil. Nacional no salió del país, jugó en Pereira el día jueves. El día jueves equidad jugó contra e Cruzeiro en Brasil contra Cruzeiro y perdió. Perdió, perdió dos 2 uno. Pero se decía que venían muy agotados porque no. Además tienen razón. Los viajes, eh, los viajes en Sudamérica es como si le dieran la vuelta al mundo. Porque los viajes en, en Sudamérica son muy complicados para ir a Brasil o para ir a Argentina. Se pierde un día entero viajando, otro día un día yendo, otro día viaja, eh, de vuelta, así que es bastante complicado, y aparte de eso se decía que la equidad tenía jugadores lesionados. Es Salimota, hoy, yo, es Salimota, por ejemplo. Es Salimota, pero bueno, yeah. Salimota no es titular. No, pero, pero pues fue titular allá y a los fue 10 minutos titular lesionó. allá, pero, pero normalmente aquí en el campeonato colombiano no es titular. Pero yo creo que Guimaraes se tiene que haber equivocado porque, equivocado. Rafa, ¿cómo es posible que pierda los dos partidos frente a la equidad? Perdió los dos partidos en este año. ¿eh? Claro. Estamos en el cuarto mes del año y ya... Equidale le ha ganado los dos partidos Nacional en la fase regular y ahora en los playoffs. Y acuérdese que ese es un partido mata-mata prácticamente, hermano, ya. No, es mata-mata. Sí, es mata-mata. Es, es que el, el, lo delicado de la situación de este partido, Rafa, en eso en esos es el mata-mata. No hay más partidos, no son cuadrangulares. No, hay centros cuadrangulares. Tenía que salir con la formación titular, liquidar el partido, después hacer los cambios respectivos para refrescar y darles descanso a los jugadores que tienen más minutos encima, caso Rifle Andrade. Hombre, ¿cómo es posible, Rafa, que no arranque con Jefferson Duque? Que es el goleador en este momento, que está en vena goleadora, vena goleadora. Si él no ha jugado todos los partidos, mire que él ha sido suplente por ahí en algunos partidos. Así que era para arrancar con Jefferson Duque. Yo era de los que pensaba que arrancaba con Jefferson Duque y diez más. Claro. Que a lo mejor dejaba el rifle, listo, pero a Jefferson Duque no lo podía dejar. En y el Alves, banco? primer tiempo, ni una opción no, de nada, gol, nada, ni nada, una opción nada. de gol, Alves. Entonces, mm. no, lo, bueno, no, Lamentable técnico. lo del equipo Atlético Nacional, sé, la derrota en Bogotá, porque ya tiene que pensar Nacional ahorita, es el partido de Copa Libertadores que va a ser el miércoles. El ¿no? miércoles. En la ciudad. A las 5 de la tarde en Montevideo, en el eh, Parque Central. En el Parque Central de Montevideo, jugando frente a Nacional de Uruguay. Estaremos transmitiendo por todas las plataformas y la voz del Río Grande 910 en el AM para que nos puedan sintonizar. Che este Nacional, el miércoles estaremos desde las cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro la previa por sí, la sí. voz del Río Grande, 910 AM y todas las plataformas de Internet. Para estamos que gente... barriendo por ahí Oiga, eh, nos llegan notificaciones de todo el mundo Nos escuchan por YouTube, nos ven por YouTube Nos escuchan por Facebook Live Y nos ven no... también Y por nuestra emisora virtual www.rafagol.com Así que los estamos invitando para este viernes Y la noticia de Nacional Es que eh, Nacional En estos momentos tiene El nuevo presidente, ¿no? Nuevo sí, pre... Don Emilio Gutiérrez Gómez, Gómez Es el nuevo presidente Del equipo atlético nacional Véalo ahí Ahí está, este es el hombre que ha venido al equipo atlético nacional, don la, Emilio. Toma el 17 de, ¿Ah? de, del próximo mes, el 17 del próximo mes, Rafa, toma las banderas como presidente del conjunto de verdolaga. Él venía desempeñándose como director sí. de y estrategia y rendimiento del Girona. Eh, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en administración de empresas cuenta con licencia de entrenador de la de UEFA es candidato de, dice es, es candidato a la licencia UEFA pro pro sí señor sí. Eh, gestor deportivo siete años en el City Football eh, Go uh -huh. ese es más o menos el palmarés ahí lo estamos dejando para que desde gente... el 2014 yeah. vive Rafa desde el 2014 él vive con su familia en Manchester en Inglaterra eh, y siete, lleva siete años con el City Football Group este, este grupo, este grupo empresarial ese son los dueños de Manchester City, que a, a propósito acaba hoy de coronarse campeón de la liga de su país, derrotó a Toteján en la final eh, en la, la liga que es el, el la la Carabao Cup son 92 equipos de la primera B6D en Inglaterra y acaban esta mañana de ser campeones ahí en su país. Está el Melbourne de, de Oceanía en este o grupo. O sea, que no es la Premier. Es, no, no es la Premier. Ajá. Está el Yokohama Marinos de Australia, este grupo tiene el Montevideo Torque de Uruguay, al Girona de España, donde viene sí. él, al Chinchú Ginu de China, al Mumbai City de India a un equipo de Bélgica, al Bolívar de Bolivia y al Isaac Troyes de Francia. Así pues que eh, se, dice, se dice que en un futuro, Rafa, ese grupo compraría al Nacional, ¿no? que inicialmente mandan a este señor para que haga el empalme, ahora sería una alianza, una alianza por dos años, se dice, donde comprarían más, en, en, en los próximos dos años, el 15% de las acciones de este equipo a la organización Ardila Lule, eh, harían un intercambio de jugadores jóvenes... Sí, pero... Jóvenes, es la primera vez, oiga, es la primera vez que nombran un presidente que es técnico de fútbol. Acá en Colombia, que nombran un presidente, no, y sobre todo con licencia, oiga, con licencia de la UEFA. Y ojo a esto, mire, el único que en Colombia tiene licencia pro, UEFA pro, es Juan Carlos Osorio, así que él va por esa licencia, porque en ese momento tiene licencia UEFA A, tipo A, pero va por la licencia UEFA pro lo que quiere decir que él podría ser el segundo en Colombia después de Juan Carlos Osorio de tener esa licencia. Así que él en cualquier momento puede ser técnico. Este, no solamente este, presidente, sino técnico. Este grupo, City Football eh, Group, nació en el 2013... Eh, y están involucrados miembros de la familia real de Emiratos Árabes Unidos vamos a ver realmente hasta dónde por ejemplo la organización, hay muchos hinchas que dicen no, no estamos de acuerdo que alguien y nos compren el equipo nosotros tenemos la capacidad, la organización claro. tiene la capacidad suficiente económica para mantenerse, no necesitamos que, porque es que de pronto lo, lo, lo colocarían como al torque de, de Uruguay Rafa eh, valoren los eh, eh, maduren jugadores y los mejores jugadores los, no los mandan. No, eso... bueno, no, no, no, no, a, a, no. Hay que esperar a hablar. De todas maneras, déjenme el perfil ahí nuevamente para que los hinchas de Nacional vayan conociendo quién va a ser su nuevo presidente. Ahí está. Ese es el nuevo presidente, Emilio Gutiérrez Gómez. Eh... Siete años en el City Football Group. Sí, señor. como gestor deportivo, y viene, gestor deportivo y viene desempeñándose como director de estrategia y rendimiento en del el Girona. Girona de España sí. de Girona de España Roca. ingeniero industrial de la Universidad de los Andes maestría en administración de empresas y cuenta con la licencia de entrenador de la UEFA tipo A y es candidato a la licencia UEFA Pro así Ahora, que pero tiene, una, oiga, tiene una excelente hoja de vida el nuevo presidente de Atlético Nacional. El tema es que si viene el 17 de mayo a tomar las riendas de Nacional, en mayo lo esperan allá para, para hacer la, la licencia pro, Rafa. Entonces, ¿cómo? Viene en firma y se va para, para, para, para, para, la, para Europa otra vez, para ah, obtener oye, la licencia Rafa, pro. Aquí okay. siempre hemos dicho, necesitamos presidentes que sepan de fútbol. Ahí tienen uno que sabe mucho de fútbol. Debe saber mucho de fútbol para tener licencia. UEFA A, ah, y va por la licencia PRO. Oiga, yo quisiera, yo a futuro pienso eh, ir por esa licencia, estudiar sí. para esa licencia, a bueno. futuro. Bueno, señor Osorio, mire, eh, ya vamos a hablar del partido con Juan Diego Arroyave, que estaba en la transmisión. Nosotros estuvimos también, pero en parte, porque teníamos que venir a revisar el programa. Hacemos esta ponza comercial y ya regresamos con ustedes para hablar de Nacional y de Independiente Medellín.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 Un servicio confiable que te pueda llevar Donde tú quieras llegar A mí un vaso lleno, lleno de leche volanta De los campos y sábanas de fincas colombianas No me den leche extranjera, para mí no es la primera por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta. Colanta. Aquí lo pueden ver cómo hemos acondicionado este gran espacio, un espacio cómodo y en la medida que nos vayan llegando las vacunas poder inmunizar a toda nuestra población. En estos momentos ya tenemos la primera etapa mayores de 80 años, ya los hemos vacunado en su primera dosis, ya hemos entrado a vacunar la segunda etapa, los mayores de 80 años y empezamos también la vacunación de los mayores de 70 años.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 Tornamos al superdebate. El programa diferente a todos en radio y televisión. Les quiero recordar que llamen, sigan marcando para que ganen la camiseta del Medellín, nuestra línea 232-04. So, eh, esta camiseta que la pueden llevar ya en, marcando nuestras líneas telefónicas. El 2324604 y 0180515015. 5015 es las líneas que tenemos habilitadas. Y para que se den un reloj de mayo de Atlético Nacional, entre las personas, repito, que llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. Bueno, seguimos en el superdebate. Ya tenemos a Juan Diego Arroyave. A ver, don Juan Diego, buenas noches. Acaba de terminar el partido en la capital de la República. ¿Por qué perdió Nacional? Yo lo vi bien en el primer tiempo. ¿Qué pasó en la segunda parte, de Juan Diego? Bueno, Rafa. Saludos, y bajito de retorno. Eh, de verdad que, a ver, ¿qué podemos decir? Después de ese compromiso, un abrazo especial para la, todos, todos los televidentes, para toda la gente que sigue a Rafa Gol al aire. Y bueno, ¿qué partido tan atípico este para Nacional? Eh, jugó el segundo tiempo tal cual y como fue el primero. Lento, un equipo sin ideas, un equipo que le faltó sorpresa, un equipo que le faltó Tener eh, eh, unas salida, salidas más rápidas cuando Alex Castro y Vladimir Hernández son ubicados como extremos para buscar, para buscar precisamente eso, sorpresa. Poner a, a, a Harlan Barrera para que sea el alimentador de estos, de estos eh, eh, extremos, en lo cual, ves que la verdad no apareció. Eh, Chacón no apareció. Brian Rovira, muy poco. Jonathan Marlando fue el que más hizo de pronto por, saliendo por su sector, al igual que Danovi Banguero. Cinco cambios hizo el técnico para la segunda parte y las cinco variantes, la verdad, no le, no, no, no le surgieron efecto. El ingreso de Inert Quiñones, el ingreso de, del Rifle Andrade, el ingreso de J.J. Duque, eh, el ingreso de Brian Córdoba, eh, el ingreso de Sebastián Gómez, no fueron suficientes para que Nacional lograra subir ese nivel y lograr empatar el partido, ¿Qué error cometió en un saque de banda saque de banda, una pelota en saque de banda, eso es imperdonable y la gana Mantilla en velocidad, se va al fondo centro a las 5.50 con y aparece eh, el, el jugador de Equidad este, eh, y, y con solo tocarla consigue el 1 0 definitivo, estuvo a punto en la Equidad y consiguió otro, otro gol no fue, no, no, no, no, no tuvo nacional los argumentos necesarios para poder empatar el partido suponemos, ¿no? y dirá el técnico Guimarães que ese 1-0 allá en techo, pues es favorable para, para él, es el partido de ida esperemos en el partido de vuelta si logra definir, logra eh, hacer, eh, conseguir el, el, el, de pronto remontar ese, ese, ese resultado eh, que, que ostente en contra y de pronto conseguir la clasificación pero partido para el olvido un partido para el olvido lento, un partido falto de sorpresa un partido donde no hubo eh, espectáculo de ninguno de los dos equipos hubo algunas piernas fuertes y no pasó de ahí lo, lo, lo que mató fue que Nacional se deja conseguir esa anotación y ahí se le complicó la vida para poder hacer el gol el, el, el gol. desgraciadamente perdió este partido en Bogotá en el segundo tiempo, después de no hacer un buen partido en techo, Rafa Gol. Bueno, a ver, Gustavo. Sí, nosotros eh, vimos el primer tiempo y en ese primer tiempo yo vi muy incómodo a Alex Castro. Entonces le quiero preguntar, Juan Diego, usted qué vio el partido de Nacional contra Patriotas en el que el señor hizo goles, hablo de Alex Castro, hizo goles y fue figura, ¿siempre jugó por la derecha con el perfil cambiado o jugó por la izquierda? Porque en Tolima y en Alianza Petrolera donde el tipo triunfó y destrozaba las defensas siempre jugó por la izquierda en Nacional lo veo incómodo por la derecha, en cambio Vladimir Hernández puede jugar indistintamente por la izquierda o por la derecha, por eso él debió haber hecho ese cambio pasar a Alex Castro a la izquierda y Vladimir Hernández a la derecha pero le, le vuelvo y le pregunto es si jugó en la misma posición del partido frente a Patriotas o no es que yo, yo creo Gustavo que uno de los errores que cometió el técnico es que no varió no hizo variantes dejó, dejó marcado a esos atacantes los dejó marcados en esas posiciones y usted no puede supeditar el rendimiento de dos jugadores porque frente a de Patriotas hicieron siete goles entonces usted no puede supeditar eso a esta, a esta etapa de finales eso que lo repitan es complejo porque en, este, en esta secuencia del torneo eh, los equipos están preparados para continuar están preparados para protagonizar y están buscando protagonismo marcado en el torneo. Entonces, me parece que por ahí el técnico Guimarães le faltó eso. Hacer revulsivos, aplicar otra, otra, otro juego, a ver qué podía pasar. Pero ni los jugadores que cambió pudo encontrar el camino para poder empatar el partido. Muy bien. Eh... Entonces no en surtió efecto. El rifle no le cambió la historia nacional en el segundo tiempo. Gordo, esa es la, esa es la situación. Ni no, Jefferson no, Duque tampoco. Ni Jefferson Duque. Increíble. Jugadores que entraron fresquitos, fresquitos para darle la vuelta al marcador y nada de nada, no, Juan. No pudieron cambiar la historia, Duque. No pudo cambiar la historia. El rifle. El, el, el rifle. Tuvo una jugada Rafa. Tuvo una jugada Duque individual Entró al área Y desgraciadamente en un toque Se le enviaron mal, mal Enviada Y lo, lo inhabilitaron por fuera de juego Pero había sacado El golero y todo, ya iba a ser el empate De Atlético Nacional, infortunadamente Pero por un error De Deiner Quiñones que le entregó mal la pelota No pudo ahí resolver El jugador Jefferson el Ye Lastimosamente ese hubiera sido El empate de Atlético Nacional eh, Juan Diego, eh, recuérdenos ¿Qué cambios hizo Nacional para el segundo tiempo? ¿Qué variantes hizo Nacional? Salió, salió Brian Córdoba, salieron eh, Sebastián Gómez, salió, perdón, salió Brian Córdoba. No, perdón. Sí. Entró Brian Córdoba, ingresó Sebastián Gómez, ingresó Dainer Quiñones, el Rifle Andrade, eh, ingresó también. Eh, eh, Okay. Eh, eh, se me escapó otro volante un volante que que había que, que, que, que ingresó, bueno, habían hecho esas, esas variantes las hizo el técnico Perlaza, y sí. él desgraciadamente pensábamos que por ahí con ese revulsivo haciendo línea de tres en el fondo sí, con... porque es que tiró a Córdoba atrás tiró a Córdoba atrás para que hiciera el tridente con, con Olivera y con, y con Jason Perea, para tirar a Vanguero y a Marulanda al ataque pero no no le dio, no le dio, no, no, no, no alcanzó Nacional a ser efectivo con, esa, con esas eh, variantes que intentó. No encontró el camino y me parece que se demoró mucho también el técnico para poder eh, hacer, hacer, aplicar revulsivo, Eso es muy característico en Guimaraes y por eso muchas veces no logra conseguir facilito los, los, los resultados. Esperemos que ese conformismo con ese 1-0, pues... Lo, lo, lo, no, no los tenga para el partido de vuelta para que no salga eliminado de pronto aquí con este equipo de equidad o sea que para el próximo partido nacional tiene que salir a ganarle de una 2 sí. a 0 tiene que volver a remontar la historia es siempre remontar 2 a 0 para no ir a penales porque si termina 1 a 0 van a los cobros de penal eh, se complicó nacional nacional la vida con este equipo bueno Juan Diego algo más que quiera agregar de lo que fue el partido de nacional esta noche en Bogotá frente a la equidad. ¡Wow, Rafa! Es que, es que el calendario de Nacional está muy ajustado y uno sobreentiende que viene Copa Libertadores el próximo miércoles y para Nacional es algo complejo, porque tiene que ir a territorio uruguayo, al estadio eh, parque eh, el, parque, el Parque Central a jugar su partido frente al Club Nacional de Fútbol de Montevideo y eso y eso eh, eh, el, el, el desgaste grande que tiene el grupo se hace sentir. Y mire, esto es viaje en semana, partido el fin de semana Partido, partido, partido con viaje en semana, partido el fin de semana y así sucesivamente. Así que quién sabe hasta dónde va a aguantar Nacional la gasolina. Ojalá le aguante, ojalá le aguante. Bueno, Juan Diego, gracias por el informe y, y esperamos que Nacional logre prender la moto y le vaya bien. Mejor que se monte en una, en una moto de estas. Una pulsa. Una pulsa, una boxer para que le vaya bien. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, sí, porque Nacional necesita viajar. O sea, sí. Nacional viaja a Montevideo. No, es que mañana, mañana. Viaja mañana a Montevideo, Uruguay. Y si sí hubiera sido bueno que Nacional viajara con viento en la camiseta. Le hubiera ganado al equipo. O al menos empatado. Ese, los equipos de Alexis son. Enredado, especialmente con Nacional. Le enredan en la pita, le enredan en el partido. Pero era mejor asegurarlo, como dijo Gustavo, desde el comienzo. Conclusión de Nacional, Cirujano. Que me parece equivocado el técnico en combinar el partido. Estoy de acuerdo con usted, Rafa, que no podemos consentir tanto al jugador. Hermano, titular y viajó... Eh, eh. Real Madrid, cuando cuando comienza a rotar tanto, tanto, tanto, no? Si se lesionó un jugador, cambian a ese jugador en el Real Madrid o en el Barcelona. Pero aquí nos estamos acostumbrando en Colombia a consentir demasiado a los jugadores y entonces descanse, usted descanse, usted tiene mucho kilometraje. ¿Usted no, no, hombre, me parece que aquí se equivocó el técnico Rafa para colocar esa formación hoy mixta en la ciudad de Bogotá. No, pero yo sí le doy la razón a los médicos Porque los médicos deben estar criticándonos Y ayer también en televisión Yo recuerdo que cuando entró Jesús Cabrera Pero cómo lo dejan para el segundo tiempo Eso es cuestión médica El médico es el que le dice al técnico De acuerdo a los exámenes de sangre Del día lunes o comienzos de la semana Este jugador no está para actuar Porque se puede lesionar Entonces yo sí le creo al médico En eso sí le doy la razón a los que saben A los científicos Bueno, yo sí sugiero que cambien de médico sugiero No, ahí está. Entonces, ah, que los demás habría que equipos cambiar todos en el mundo sí lo pueden hacer. Ah, no, no, no, no, no, no, Habría que cambiar al médico en habría que cambiar al médico en la no, Pues hay que cambiarlo a todos, ah. pero aquí Juan Carlos Osorio llegó con ese cuentecito. No, es que un jugador no puede jugar más de tres partidos pobrecito, y él le anotaba todo eso que él anotaba en una libretica usted lo veía, se arrodillaba ya. y era tocado, Juan Carlos Osorio Luciano lo puso el payasito de la libretica, Luciano lo puso así y era, anote aquí, anote aquí y decía, no, sí, es, que es que ese se jugador no, no, no, no, no, no. Se arrodilló sí, ante... sí, después se arrodilló él, pero ese cuentecito, no es que un jugador a los tres, a los tres partidos ya está desgastado, pobrecito Aquí usted ve los pelados, hermano, juegan un partido, el domingo juegan cuatro partidos, el sábado se juegan tres partidos y ni siquiera almuerzan, o sea, y ahí quiera, están. Oiga, no, no, no, no, no. Ese, no, no. no Rafa, y en Real Madrid usted lo dijo, exacto, equipos montan, juegan, lo, son los mismos que juegan, no, pero aquí no, me, no, no está metiendo ese cuento. estaba no, Gerson Mosquera, pelado de 19 años, ¿usted cree que está cansado? No, nah, ¿Se cree que está cansado nah, Gerson Mosquera? Nah, ese hermano? cuento no. No, nah, no, no, no. Pero no hay ser, punto de comparación. Nah, no, no, no hay punto de comparación. Entre esos jugadores... Galácticos de Europa y los de acá, hermano, que ni ah, siquiera no, no, no, no, en claro, la, sí, la infancia claro, no, no, ya, ni siquiera no, han no, desayunado y no, eso no, les cobra no, no, no. Ah, más tarde. Eh, no, no, tiene ah, toda la no. razón. Sí, no, es que esos es galácticos allá. Tienen seis ah. dedos en cada pie, y si tienen. No, no, no sí, no, claro. Pero, y juegan pero, con pelota cuadrada. Pero tienen, ¿tienen otra infancia, Rafa. Y no, no, no, tienen no, no, otro no. desarrollo ah. en la infancia. Mire, Osorio, la alimentación. Empieza. porque crea, la que... mayoría de esos morochos, Osorio, hermano, un, Osorio, una, una Osorio, comida al día por Osorio, allá en, en Tumaco antes, y en Ejercicio. Le voy a hacer una cosa, Gustavo Osorio. Ah. Mire, antes de que Juan Carlos Osorio le vendiera ese embeleco al fútbol colombiano se jugaba tranquilamente y todo el mundo jugaba los partidos, no. ahora que, que, que, que no, pobrecito qué, qué, no, no, no, no no. es que el médico dijo no, ahora hay no. que tiene que jugar tres partidos los tres partidos Pero hay que bancarlo la razón fundamental señor... porque yo converso con Juan Carlos Osorio sí, por la por eso, cual por ro eso, rota a los jugadores por, es, por para eso, que, es para que todos, eh, todos estén que... a la par y por puedan eso, jugar todos por eso se no lo estoy diciendo a ninguno, a ninguno estirando trompa por eso se lo estoy diciendo a usted porque yo sé que usted parla todos los días con Juan Carlos Osorio como yo sé que usted es Muchísimo. Eso es para que estoy diciendo, la plata, no, no, no, no, no. Pero, o sea, no, no. Juan Carlos Osorio vino y nos metió una cantidad de no, y de enredos no. aquí. No, entre eso nos metió eso. Pero antes aquí se jugaban los partidos y los jugadores no. Se lesionan ni tenían ese problema, pero le metieron en ese cuento y hasta ahí llegó. Imagínese, vamos a, a, decirle, bueno, ¿va a oiga, cambiar de oiga, tema wama, de Nacional imag... porque voy a hablar de Medellín. Bueno, se acá el programa. imagínese, Perlaza, fibra B2, cansadito. No, no, no, no, no cansadito creo, Perlaza, fibra B2. ahí el tema de Nacional, ese tema lo vamos a discutir en el superdebate debate esta semana, en el programa de radio que hacemos de 12 del día 3 de la tarde. Señor Osorio, hablemos de Independiente Medellín. Medellín salió a vacaciones, ya, salió Sacaron, Bolillo Gómez, le dieron, ¿qué pasó? Les dieron, dos semanas, les dieron dos semanas a los jugadores, ¿vamos a presentar eh, la voz del presidente o no? Pues el, a ver, ¿qué, qué dice porque presidente el presidente No, el presidente dice cosas eh, claves como que apoyo a, a Bolillo Gómez, que ni siquiera han pensado, para los hinchas que por ahí lo querían sacar, que ni, y para los periodistas a lo mejor, que ni siquiera han pensado en remover del cargo a Bolillo Gómez. Apoyo incondicional al técnico independiente de Medellín creo que es de las cosas más importantes. Lo otro es que van a salir jugadores que esperan mañana en la reunión en la salida de algunos jugadores, que Bolillo pase lista de salida de algunos jugadores y, y la se llegada. va a contratar a otros jugadores. ¿Qué reunión hay mañana? Reunión de reunión? Bolillo Gómez con los directivos. Pero bueno. eso sí, apoyo a Bolillo, no es para jalarle las orejas a Bolillo, no. Bolillo tiene eh, tiene apoyo de parte de la Junta Directiva de Independiente de Medellín, porque él ya gana un título, él ya gana un título a comienzos del año, y ahora veremos ya cuando, bueno. cuando oiga, ojo a esto, cuando tenga tiemp más tiempo de trabajo, porque ahora tiene mínimo dos meses, de, dos meses y medio de trabajo, entonces ya puede poner el equipo a marchar como es, y Pero, con otros jugadores, y con otros jugadores. Bueno. Pero yo sí pienso que Bolillo mañana sí le tiene que jalar las orejas. ¿Por qué? Por, porque sí, porque semejante <risa> desastre de campaña en los últimos no, pero partidos. Pero no, no, no, perder con el equipo más maleta del ah, torneo. Pero fue, dejarse pero ganar de Pereira, de Rafael. No, fue, hermanito. pero no, no, no, no Pero fue, no, no, fue de los Bolillo. Yo ahí no le echo la culpa a Bolillo. No, no, no, Bolillo es responsable, porque él es el técnico. Porque él se preparó para defender los jugadores. Y lo hizo muy bien defendiéndose. Jugó 19 partidos de la liga y nadie lo tarrió, Nadie le marcó más de dos goles. Pero tampoco hizo más, él tampoco hizo ah. más de dos goles. Y a Medellín le faltó gol. Y eso fue que él tuvo como haber ganado partidos y no los ganó. Entonces, a Bolillo se tiene que se quede listo. Sí. Que se quede listo. Estoy de acuerdo con que. que porque le tiene que jalar a las orejas, las tiene que jalar. Y le tiene que decirle, Bravo. bueno, Bolillo ponga a decirle equipo. No, es que en eso, no, no, en, no. Vea, en eso estoy de acuerdo con usted que. El Bolillo Gómez es responsable, es responsable, pero son más responsables los jugadores. Y de ahí a decir que le van a jalar las orejas a Bolillo Gómez, no creo, porque yo he conversado toda esta semana con el presidente. El presidente me ha dicho que es apoyo a Bolillo Gómez. Mire, bueno. errores, errores de, de, de Bolillo, indudablemente, errores en la planificación de la preparación física, me parece también. Errores en la administración, errores en la contratación de jugadores, pero también el COVID fregó al Medellín, Rafa. No, fin. Ya, ya no me eche más cuento, ¿verdad? Sí, 14 jugadores. No, no, no, no, no. usted no. Afectadas no por el COVID. Cuentecito. Qué pena. Eh, Perdón, es, es un verdad. cuento reforzado no, no, ya. No, no, a ver no, no. Dele... Bueno, vamos a, a escuchar entonces a Daniel Osa, que es el presidente de Independiente Medellín. Eh, muy buenos días a la poderosa hinchada de Independiente Medellín. Eh, nuevamente estamos acá en nuestros canales oficiales eh, contándoles de una manera oportuna cómo ha sido el transcurrir de estos últimos días de nuestra institución. Eh, quedamos eliminados el día domingo en la ciudad de Manizales y esta semana nos hemos tomado el tiempo para reunirnos internamente y con el cuerpo técnico para analizar las posibles decisiones que vamos a tomar para poder cerrar este semestre y afrontar el que viene de una mejor manera. Bueno, el equipo, el equipo entrenó hasta el día jueves. Ya en coordinación con el cuerpo técnico decidimos que vamos a tener un receso para que las personas puedan visitar sus familiares, algunos que tuvieron enfermedades que tuvieron que estar en un encierro eh, permanente, puedan visitar algunos pueblos, algunas ciudades, y hemos definido que eso será alrededor de dos semanas. Eh, que eso nos permitirá a nosotros también trabajar de una manera tranquila para analizar lo que pueden ser algunas salidas y unas posibles llegadas para reforzar el plantel. Es importante aclarar a todos nuestros hinchas que la continuidad del profesor Hernandario nunca estuvo en duda, nunca ha estado en duda, el profesor Hernandario es nuestra opción A, B y C, de igual manera él nos lo expresó que tampoco nunca ha pensado en irse, esa claridad la hacemos para dar una tranquilidad a nuestros hinchas que nuestra institución va a contar con un proceso serio este año. Hemos podido conversar con el profesor Hernán Darío y todo su cuerpo técnico de la posibilidad de salir de algunos jugadores. Esto lo iremos diciendo en el momento que podamos llegar a un acuerdo con dicho jugador. Debemos respetar la persona, el jugador. Debemos analizar un tema contractual. Nosotros entendemos que los hinchas quisieran que inmediatamente informemos de quiénes van a salir y quiénes van a llegar. Les pedimos por favor mucha prudencia, mucho respeto ante la persona, ante el jugador. En el momento que tengamos una noticia para informar, nosotros seremos los encargados de emitir la información en nuestros canales oficiales. Dale, dale. Bueno, muy bien al técnico, el técnico, el presidente del Medellín Daniel Oza, por ahí es la cosa con el Bolívar Gómez. Claro. Yo no digo que le den una pela. Al bolillo, pero si le tienen que llamar la atención, hermano, tienen que darle a las orejas. Porque esa presentación mediocre que él hizo no ha haber sido capaz de clasificar entre los ocho, estando entre los hechos, de haberse dejado sacar. Ahora con, con la cantidad de cuentos que hay. Entonces, me parece que sí tienen que llamar la atención. Mañana. Conclusiones ya para terminar lo de Medellín, cirujano. Hombre, da la buena noticia, Plan A, B, a plan a, B C y D es bolillo, y pa, por parte del Medellín, como junta eh, eh, eh, que, di, que manda, y del mismo bolillo que dice, yo sigo con ustedes, yo en ningún momento he pensado retirarme del Medellín, extraordinaria noticia, y respeto por los jugadores que van a salir del Medellín, eh, señor Osorio, Sé que tiene por ahí una lista respetemos hermano, dejemos que el Medellín diga salió este jugador, no, pero si van a después salir, de llegar a un acuerdo si van, contractual si salir con el jugador jugadores, si van a salir jugadores y van a llegar Va. y lo más importante que dijo el presidente fue apoyo irrestricto a Bolillo Gómez, ni siquiera han pensado en sacar a Bolillo Gómez, así que el apoyo es total al técnico de Independiente de Medellín para que siga Bueno eh... Tenemos ya los resultados de la jornada. ¿Cómo quedó eh, la primera ronda de, de eliminatoria? Permítame, yo digo ese marcador, Rafa. Sí. América 1, Millonarios 2 de visitante en el Olímpico, Pascual Guerrero. Se le, se le hizo bajo la boca sí. al cirujano. Hoy en Barranquilla <risa> Junior dio buena cuenta de Santa Fe, le ganó tres goles por uno. El Tolima, golpe de autoridad 3 a 0 al Deportivo Cali. Y en el último partido de la jornada, Equidad le ganó en techo 1-0 a Atlético Nacional sorpresivamente. Cuartos de final vuelta. Millonario recibe al América el próximo sábado, primero de mayo, a las 3 de la tarde. Pues ya que no hay luz en el estadio de Atanasio, eh, en el Campín, a las 3 toca pues. El sábado también, a las 7 y 30 de la noche, Deportivo Cali recibe en su estadio a Deportes Tolima. El Santa Fe, el domingo, 2 de mayo, a la 1 de, Una de la, tarde, la tarde, recibe al Junior. Qué partido tan temprano, 1 de la tarde, domingo, Santa Fe Junior. Y aquí en el estadio, Atanasio Girardot, a las 3 y 30 de la tarde, Nacional recibe a la Equidad. Bueno, muy bien, eh, ahí están los resultados y la próxima fecha. Vamos a cerrar el superdebate, un número del 1 al 199. El 100. El número 100 corresponde al señor Jason Steven Botero, en el barrio Belén, seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres. Velosa. 16. Así el número 16, a una 16. dama, Julie Duque, ¿será hermana del Yeye? -ye? Julie Duque, ella vive en el barrio Manrique, cinco personas en el programa, dos hombres, tres mujeres. Ahí está, entonces, los ganadores de los premios del día de hoy. Y vámonos de una vez con los vitrinazos. Tenemos vitrinazos. Eh, los vitrinazos de hoy, tengo vitrinazos para Fredemiro Núñez, para Gloria, la, eh, el hombre de eh, eh, grandiosa fm.com que siempre nos amplifica las transmisiones. Tenemos también vitrinazos para... Eh, para Esteban Zuluaga, para Rafael Gaviria y lo mismo que para... Lina León y don el ingeniero eh, Tomás Márquez. Bueno, eh, vitrinazo para el doctor Rubén Darío Quintero Villa desde de Río Negro, allá en Río Negro, Antioquia, a, desde Barcelona, España, nos están eh, por... Eh, me, vía internet viendo en esos momentos eh, Eduard Márquez, Beatriz y Cañas, a Carlos Mario Zapate en el barrio Buenos Aires, aquí en Medellín, y a Juan Carlos y Andrés Felipe Pirlo en eh, a Pirlo Álvarez, aquí también en la ciudad de Medellín. Y un saludo muy especial para el Panzer Carvajal. Su señor padre está supremamente grave. Está en un hospital de Río Negro acompañándolo Panzer de corazón. Bueno, tengo vitrinazo para mi hermano Wilson que se graduó en la UPB. ¡Ah! Wow, ¡Feliz! Sí, con, en derecho, en derecho. Así que ya tengo abogado en la familia, vea. Parte de tres carreras más que ha hecho mi hermano Wilson. Lo estoy saludando y abrazando. Y para mi sobrina... Lunita, que cumplió tres años, véala ahí, tan bella, vea, Lunita, cumplió tres años, para ellos en La Ceja, un abrazo a la distancia, para Danilo y su esposa en Firulais con Michi, y gracias a todos los que esta semana se manifestaron con buenos mensajes, en, con motivo de mi cumpleaños, para Jair, condolencias por la pérdida de su tía, y estoy saludando también a Nora Elena Lugo, hincha de Independiente Medellín. Bueno, Rafa. No, quiero saludar también a, a José Adán, el Chelo Moreno. Bueno, Brota, Rafa. Y su hermano nos están escuchando, José Adán Moreno, el Chelo Moreno. Rafa. Se nos Rafa, acabó el mí, tiempo. Si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo aquí con ayuda de Dios y a mañana el Superdebate Radio. Feliz noche, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos, permiso. ¡Rafa,